un 20% sobre un euro, estás hablando de 20 céntimos. O sea, hay un encarecimiento progresivo de todo, de todo lo que consumimos y que, claro, la, la gente pues, llega un momento en que no se lo puede permitir. No o compra... digas a Irene que te dice que un 30 sobre un 60 es un 90%. Claro, que si un no 30 sobre un 60 son 27 o... vuelos a la República Dominicana y no sé a qué. Viva el Falcon, yo también quiero. <risa> Que sí, que sí. Yo también quiero 27, oye, tú me has dado el dato Yo me he quedado me he alucinado yo, yo, yo, yo hay dos o tres vuelos que los puedo justificar Porque recientemente se ha celebrado La cumbre iberoamericana En Costa Rica Pero el resto Yo no los entiendo, 27 vuelos Perdón, a República Dominicana 27 vuelos en dos años En Falcon ¿Quiénes son los que se van? Que nos lo expliquen. Es, es una locura. ¿Eh? Yo puedo... Eso, cuatro, cinco, los podemos justificar. Por, por.